Hay un dicho que dice, cuando algo comienza mal, termina mal. Y esto desde el comienzo se vio muy mal. Recuerdan ustedes que cuando capturaron a Alex Sapp en Cabo Verde, lo primero que lo hacen es relacionarlo con el gobierno de Venezuela y él dice, yo no tengo ningún negocio ningún vínculo con el gobierno de Venezuela, con ninguno de la cúpula chavista y fuera de eso complementó con su argumento diciendo que él ni siquiera conocía a Nicolás Maduro, cuando ya se ve detenido y que la cosa se fue en serio y que la cosa ya tomó otro rumbo y que ya estaba detenido en Cabo Verde que duró un tiempo allá y luego fue extraditado a los Estados Unidos, entonces ahora como por harta de magia resultó que él sí trabaja para el gobierno venezolano que es un diplomático del gobierno de nicolás maduro que nicolás maduro es, es su jefe inmediato él iba en una misión hacia irán misión humanitaria entonces se cambia toda la película entonces ahí comienza a enredarse la pita y a cuestionarse la versión que ellos están tratando de dar ahorita para tener esa inmunidad para que él salga libre pero aquí vienen dos cosas que cuestionan la primera o sea si llegase a ser realmente Que ellos comprobaran de que era un diplomático Entonces como diplomático Él puede lavar el dinero que quiera Porque él está detenido allá No por ser diplomático de Venezuela está detenido allá Es por lavar más de 350 millones de dólares Y la otra Si supuestamente ellos tienen las pruebas ¿Por qué las pruebas no coinciden? Cuando están mostrando los pasaportes Las firmas, las fechas No coinciden Entonces la pita comienza a enredarse Y comienzan a salir más y más preguntas ¿Hasta dónde toca ir? Para que estos señores salgan pues como Pedro por su casa Haciendo fiestas Y extorsionando a todo mundo llevándose por delante el que se le dé la gana. Esto es un tema de nunca acabar, puesto que las supuestas pruebas que anexan no dan la credibilidad como diplomático al empresario. De ju la justicia de Estados Unidos cuestionó la inmunidad diplomática de Alex Saab y decidirá su estatus la próxima semana. Saab afrontará directamente un juicio en Estados Unidos por lavado de dinero, en caso de que se le niegue la protección que alega el régimen venezolano y su defensa. La justicia estadounidense acusa por lavado de dinero al que se considera testaferro de Nicolás Maduro. En una audiencia que si bien tiene sentido es reconocer la inmunidad diplomática que alega el acusado teniendo en cuenta que el gobierno de Estados Unidos no reconoce al régimen venezolano que esa es otra pata que le nace al cojo, porque vuelvo y digo, primero se habla de que él no conocía nada a ninguno de la cúpula que ellos ni mucho menos a Nicolás Maduro y que ahora resultó ser un diplomático, bueno todas esas cosas ahora viene la segunda parte que es la que todavía en este momento el gobierno de joe biden debe pensarlo muy bien porque no olvidemos que si aceptan la inmunidad diplomática de alesap están considerando que aceptan el gobierno de nicolás maduro como presente en venezuela no olvidemos que Estados Unidos reconoce es a Juan Guaidó como presidente y no a Nicolás Maduro. Entonces aquí, por donde lo quiera mirar, no cabe... Ninguna absolución, ninguna La moción de la defensa al respecto Las pocas intervenciones del juez Robert Escola Fueron para preguntar las razones por las que él debería aceptar El supuesto estatus diplomático de SAP Si Estados Unidos no considera a Maduro un presidente legítimo Él está defendiéndose y está en todo su derecho Porque el juez está diciendo Si Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente Pues mucho menos va a aceptar la diplomacia de Alex Saab Aquí le exigen al juez Escola desde el punto de vista legal, por medio de los fiscales, los cuales argumentaron que el gobierno de Estados Unidos reconoce como presidente de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó, por ende desconoce el de Maduro y en consecuencia sus nombramientos. No olvidemos que el gobierno americano tiene derecho de reconocer o no los gobiernos extranjeros. En este caso reconoce a Juan Guaidó, entonces Maduro es ilegítimo Enfatizó la fiscalía Sentenció que si el país no considera a Maduro presidente El tribunal de Miami, por ende, tampoco debe reconocerlo Esto es algo, vuelvo y digo, se enreda la pita Porque aquí, si se le da esa inmunidad a Alex App, Se están perdiendo todos los derechos y todas las, eh, las acciones legales Que ha hecho Estados Unidos frente a la dictadura de Maduro Vuelvo y digo, la, la pita se enreda y se pone interesante Pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales Háganos saber sus comentarios No se les olvide que gracias a esos comentarios nosotros seguimos acá siendo los número uno Los chismosos del paseo pero ante todo hablando con la verdad Que nos hagan así, nos hagan así, que nos den su punto de vista Así sea contrario al de nosotros, no importa Eso se llama democracia y aquí podemos hablar con libertad siempre y cuando hablemos con respeto sin embargo, el juez Escola preguntó también a la Fiscalía qué pasaría en el caso hipotético de aceptar la moción sobre inmunidad, a lo que esta respondió que SAP eventualmente quedaría en libertad, pero que eso no remueve el cargo por lavado de activos, que era lo que les estaba explicando ustedes antes, que una cosa, porque entonces... En este momento entonces como decía alguna vez Alguna película con licencia para matar O con licencia para delinquir Porque entonces la inmunidad diplomática Le da el derecho para que él sencillamente Pueda lavar dinero Como lo hizo en este, en este caso el, el famoso lavado de activos Las investigaciones que van de, entre el 2011 Y 2015 sap y su socio Álvaro Pulido El cual está prófugo de la justicia Conspiraron con otros para lavar las ganancias De una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema del control de cambio de divisas en Venezuela. Ahora, lo que sí se tiene claro es que la justicia americana, por medio del juez Escola, dijo que decidirá antes de que termine este año, antes de fin de año, la inmunidad diplomática que alega SAP en una corte de Miami. O sea que antes del 31 vamos a tener nosotros un parte positivo o negativo, que yo creería que siendo... Justa la ley y practicando la ley no le van a aceptar la inmunidad diplomática a Alessandro. Sapp compareció en la última audiencia en la que ambas partes expusieron de nuevo los argumentos a favor y en contra del supuesto estatus diplomático. El empresario Zapp cumplió 51 años y lleva más de un año preso en Miami tras haber sido extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde, África. Tuvo las manos libres durante la audiencia por una petición de la defensa que obtuvo la venia del juez. El pool de abogados se refirió a cinco elementos claves de la defensa sobre la supuesta inmunidad diplomática cuando fue arrestado a petición de Estados Unidos. Eso fue lo que pasó en Cabo Verde. En la mitad de un viaje que él hacía de Venezuela a Irán, país al que iba como enviado especial es una de las primeras cosas por las cuales el pool de abogados de su defensa está eh, refutando la defensa se refiere a cartas oficiales auténticas de la dictadura madurista en las que supuestamente se habla de sap como enviado especial a irán y en las que este país asiático lo acepta como tal algunas de ellas que datan del 2018 y otras que iban en un equipaje cuando fue arrestado El pool de abogados se centra en los parámetros de la convención de Viena Que rigen la inmunidad diplomática Se refieren a misiones permanentes no temporales como las de SAP Como expuso este martes la fiscalía que representa al gobierno de los Estados Unidos. El empresario, quien es considerado el testaferro de Maduro, fue extraditado a Estados Unidos en octubre del 2021 desde Cabo Verde, donde fue detenido en 2020 a raíz de una orden de captura internacional pedida por la justicia estadounidense. Alex sap al igual que su socio pulido, están acusados de transferir desde Venezuela a través de Estados Unidos aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países de acuerdo con la fiscalía también indicó además que la corte puede y debe rechazar la supuesta inmunidad diplomática de sap basada también en otros argumentos como los fallos judiciales adversos en cabo verde que facilitaron su extradición entre otras razones este año a mediados de mayo una corte de atlanta georgia Denegó una apelación de SAP y dejó en manos del Tribunal de Primera Instancia de Miami la decisión sobre si, si tiene o no tiene inmunidad. SAP enfrentaría juicio en Estados Unidos por lavado de dinero en caso que se le niegue el estatus diplomático que alega el régimen venezolano y su defensa. SAP también declaró y se declaró no culpable. En noviembre del 2021 Del cargo que se le imputa en Estados Unidos Por el que se enfrenta A una condena de 20 años de cárcel Pena que podría ser reducida Si hace un trato con la fiscalía Que suele incluir Delación de otras personas O sea, palabras más Palabras menos Esta película está para coger silla Y verla completica porque esto se está poniendo Calientico Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima pregunta